No, no, no, no, no, no os preocupéis, soy yo, José María Regalado de Inmersión Tic Academy y hoy os voy a enseñar a configurar la seguridad y privacidad de vuestras cuentas de Google hoy en día es muy difícil que no utilicemos para algo una cuenta de google bien porque la tengamos vinculada a nuestro móvil android bien porque usemos gmail bien porque usemos cualquier otro recurso de google incluso solo utilizando el buscador estamos volcando nuestra información en los recursos de google en la mayoría de los casos cuando nos hackean una cuenta o se filtra nuestra información no es tanto porque haya sido insegura la herramienta sino porque hemos hecho un uso inadecuado, un uso poco responsable de nuestras cuentas. Por ejemplo, dejarnos nuestra cuenta abierta en un navegador y que posteriormente entre otra persona y tenga acceso a nuestra información, no tener sistemas de seguridad instalados en nuestro smartphone y no un simple patrón de desbloqueo. No utilizar contraseñas seguras y que fácilmente puedan acceder a nuestra información. O no cambiar nunca esta contraseña. No configurar adecuadamente nuestra privacidad y por tanto estar mostrando nuestra información a más personas de las que creíamos. Publicar contenido en redes sociales mostrando información sobre nuestra persona que ni siquiera sabíamos, cómo hacernos una foto y que encima esté el nombre de nuestra calle. Navegar en un ordenador que no es el nuestro sin hacer una navegación en oculto o de incógnito todas estas acciones pueden llevar a que nuestra cuenta no esté segura o al menos tenga vulnerabilidades y para evitar todo esto sí que tenemos que saber configurarla adecuadamente vamos a pasar al ordenador y vamos a ver cómo configurar la seguridad y privacidad de una forma adecuada dónde encontrar la información que registran sobre nuestras acciones en internet y así tener por fin nuestras cuentas seguras acuérdate si te gustan estos vídeos suscríbete al canal Pincha la campanita para recibir las notificaciones. Puedes estar al día de todo lo que cuelgo a través del canal de Telegram y a través de las diferentes redes sociales que aparecerán a lo largo del vídeo y si no, los podrás encontrar en la descripción. Y por último, recordarte que ya está disponible mi primer curso en videoformación en mi academia de formación, academy.inversion.com donde podrás desarrollar poco a poco a tu ritmo las competencias digitales que demanda la sociedad digital. Para acceder a la configuración de nuestras cuentas Google, tenemos que acceder a nuestra cuenta en google.es y clicar encima de nuestra imagen o un fondo de color con nuestra inicial y pinchar en el botón de cuenta de Google. En este momento accedemos al menú general de todas las opciones que podemos encontrar. En el menú izquierdo es donde voy a resumir todos los accesos que vamos a, con los que vamos a trabajar pero en el menú central eh, vamos a ver diferentes funcionalidades que encontramos directamente para hacer una revisión completa, paso a paso, guiada, es como un asistente para configurar esta seguridad o esta privacidad, pero como lo estándar es el menú izquierdo y lo que también vamos a ver en nuestro eh, smartphone, vamos a centrarnos aquí. En primer lugar estará la información personal, aquí es donde vamos a ver aquella información, qué va a estar accesible para la gente, qué quiero que se vea, qué no, etcétera. En datos y personalización es donde empezamos con la parte más importante, todo lo que tiene que ver con privacidad. Vamos a centrarnos en los controles de actividad, ¿vale? En este punto es donde vamos a poder activar y desactivar aquella información a la que va a tener acceso eh, bien la, la empresa, bien Google... Eh, tanto para registrar lo que hacemos como para personalizar los resultados, etcétera como vamos a ir viendo aquí eh, recogen la actividad en la web y en las aplicaciones que utilizamos tened en cuenta que esto está vinculado a nuestros usos tanto en el navegador del ordenador como en el smartphone en todas las aplicaciones que utilicemos el historial de ubicaciones todas las localizaciones eh, gps todas las geolocalizaciones que hemos tenido por ejemplo de nuestro uso de google maps la actividad de voz y de audio a través de esto hay un acceso directo a nuestro micrófono eh, ya hemos visto visto algunas noticias en las que se ha reconocido que nos estaban digamos espiando eh, para obtener información y personalizar la publicidad. Información de tus dispositivos, historial de búsqueda de YouTube e historial de reproducciones eh, de YouTube. Eh, en estas configuraciones de control de la actividad de tu cuenta aquí las puedes ir activando desactivando según tus intereses si pinchas en cada una de ellas. Ya entrarás en un detalle de qué quieren decir, qué tipo de información están eh, recogiendo, etc. Mi actividad, todos... Eh, todo, todos aquellos lugares por los que has pasado, que has hecho, que has consultado, etcétera. Todo aquello que has hecho en las herramientas van a estar aquí registradas, como veis, con eh, fecha, hora, etcétera. Qué tipo de aplicación has utilizado, etcétera. Hay, hay un control bastante exhaustivo y bastante amplio de toda la, la información. Por otro lado tenemos la, la cronología, en esta cronología es donde están en este, ahora sí las, uh, las uh, geolocalizaciones, ¿no? eh, En este caso estamos viendo, bueno, estos, os estoy poniendo un ejemplo con una, con una cuenta de Google que no es la mía habitual, pero uh, a pesar de ello, como sí que la llevo en el, en el smartphone, podemos ver aquí algunas de las localizaciones, en este caso en Madrid, donde me muevo habitualmente, que están aquí vinculadas. Y lo más importante y que pregunta mucha gente, ¿cómo elimino una cuenta una vez creada? Eh, bien, pues puedes en primer lugar descargar todos tus datos de golpe de todas tus aplicaciones de la cuenta de Google, eh, y luego eliminar un servicio o una cuenta integralmente aquí en un solo clic, clicas, decides si quieres eh, eliminar alguno de los servicios o simplemente eliminar la cuenta entera de una forma sencilla y a mano está disponible bien vamos a volver al menú principal y ahora vamos a ir a la parte de seguridad para que este vídeo no se alargue en exceso eh, luego tendréis que dedicarle un tiempo a ir viendo todas las configuraciones que hay que son muchas y bastante relevantes aquí es donde podremos ver eh, si se han detectado problemas de seguridad como esos emails que nos llegan a veces cuando abrimos nuestra cuenta en un sitio poco habitual eh, y nos dice de la IP, etcétera, la, El inicio de sesión en Google eh, también nos permite pues todo esto relacionado con la verificación en dos pasos, eh, un teléfono secundario o una cuenta secundaria de correo para poder recuperar la contraseña, etcétera. Aquí es donde podemos encontrar todos los dispositivos donde tenemos nuestra cuenta vinculada si veis que hay pues, una serie de, de dispositivos que ya no utilizáis o lo que sea, desde aquí directamente a un solo clic podéis desvincularlos. En último lugar, quiero destacar el administrador de contraseñas. Fijaos que aquí a un solo clic nos pediría nuevamente nuestra contraseña para tener un, un uso un poquito más controlado, pero desde aquí podríamos acceder a todas esas contraseñas que decidimos guardar en el navegador. Sabes que nos dice, ¿desea guardar esta contraseña? Le decimos, sí. Bueno, todo se va almacenando aquí. En mi cuenta habitual tengo más de 250 contraseñas almacenadas. Es una barbaridad. Eh, Tened mucho eh, control y una buena gestión de vuestros usuarios y contraseñas porque desde aquí se puede acceder casi a cualquier cosa y muchas veces no somos conscientes de ello. Y es que esta cuenta la llevamos vinculada al smartphone cuando muchas veces no tenemos ni, ni, un, ni un sistema seguro como la huella por ejemplo para desbloquear nuestro nuestro dispositivo si te la tarea, dale a suscribirte. antes de terminar me gustaría preguntaros si conocéis casos de usos inseguros de las cuentas de google o si los habéis sufrido me encantaría que lo dejarais en los comentarios nos vemos en el vídeo de la semana que viene